La Universidad Nacional de Entre Ríos ha adherido a esta conmemoración por los 45 años del golpe cívico-militar y esto es consecuencia del férreo, de la férrea defensa que la universidad hace y ha hecho de manera permanente de la plena vigencia de los derechos humanos. Esta conmemoración de plantar 30.000 árboles a lo largo y ancho de nuestro país es un hecho simbólico pero muy significativo. Nuestra universidad ha adherido a la invitación del Consejo Interuniversitario Nacional que ha lanzado esta campaña en todas las universidades públicas de nuestro país. La memoria, indudablemente, es una cuestión que tiene que ver no sólo con reconocer el pasado a partir de esa verdad y a partir del establecimiento de justicia, sino que tiene fundamentalmente que ver con la construcción de lo que queremos hacia el futuro. El hecho de plantar un árbol tiene que ver con eso, tiene que ver con echar sólidas raíces para que tengamos memoria, para que tengamos verdad y para que tengamos una sociedad más justa. Creo que la, la reflexión más importante tal vez ronda respecto de muchas veces la, las problemáticas que que eso, que el proceso ese tuvo a lo largo de la historia en, en, en la Argentina y creo que que fue una, un proceso que no solamente desde el punto de vista social sino también del punto de vista de la construcción de futuro salió caro en la medida en que bueno por la por lo que fue la escalada la escala de, de violencia que, que se vivió, sobre todo violencia estatal este, se, se llevó la la, a la ...a la mayoría de, la, de los estudiantes en, en su momento... Este, ...que formaban parte de dirigencias políticas universitarias y demás... ...y eso, bueno, tiene una consecuencia importante... ...a la hora de pensar este, el sistema político de hoy en el país, ¿no? Creo que las palabras casi huelgan... ...ante semejante eh, aniversario y toda su historia... ...y el lema de esta campaña, Plantar Memoria, creo que sintetiza... Eh, el sentir y la evocación de esta, de esta fecha, eh, plantar memoria para no olvidar, para nunca más y como dije aquí en el momento del acto, que fueron palabras que me surgieron de escucharlo al Secretario de Extensión, también recordar que la Universidad Nacional de Entre Ríos sufrió esa época que hoy tenemos que recordar ...porque hubo facultades cerradas, hubo eh, docentes cesanteados... ...personal administrativo cesanteado, quema de libros... ...y tristemente dos este, estudiantes de la universidad forman parte de esos 30.000 desaparecidos... ...que hoy evocamos y que todavía piden justicia y memoria. Creo que sintetiza esa palabra, sintetiza todo el sentir de estos 45 años... ...que no deben olvidarse nunca... Pase el tiempo que pase, porque es nuestra historia y tenemos que no olvidarla, como dice el dicho, para no repetirla. Todo está guardado en la memoria.